Yo quiero hablar sobre un tema muy importante. Un tema que nos va a liberar. Liberar de sufrimiento. De batallar en la vida. Eh, pienso yo que. Sufrimos en la vida. Simplemente porque a veces no entendemos cosas. O por falta de información también. Pero cuando entendemos cosas o tenemos la información necesaria que se necesita, y pasan circunstancias, nos dicen cosas, hacemos cosas, sea lo que sea, cuando tenemos el entendimiento correcto, entonces, somos liberados, de cualquier crítica, somos liberados de cualquier dolor, miedo, y nos sentimos empoderados, pero hoy quiero dar un tip, un tip muy importante, para sentirnos completos, liberados, contentos, empoderados, centrados, inteligentes y hacer mejores decisiones pienso yo que todo lo que vemos afuera está creado primero por dentro de nosotros les voy a explicar cuando estamos en un estado mental tristes todo lo que vemos todo lo que escuchamos todo lo que toquemos, todo lo que hablemos, será basado en ese estado mental que estamos, en tristeza, las decisiones que tomemos. Lo que tenemos por dentro es el espacio interno y es el más poderoso de todos. Con eso podemos controlar lo que vemos afuera. Cuando dejamos que nos controle lo de afuera y afecta nuestro espacio interno, entonces estamos en un gran problema. Pero cuando controlamos lo de afuera, lo que pasa por afuera, lo controlamos por dentro, le damos un sentimiento específico. Es dependiendo el significado que le demos a todo. Para todo se puede dar significados, hasta para lo más peor, se le puede dar un mejor significado que nos haga sentir mejor. ¿Cómo podemos tener ese espacio interno siempre poderoso? para que nada nos afecte de lo que pase en el espacio externo el primer paso es estar siempre agradecidos por todo agradecer por todo lo que tenemos por todo lo que nos está pasando por lo que nos ha pasado si nos han pasado cosas desagradables si nos están pasando cosas desagradables agradecer que no es peor pero siempre estar con esa energía vibrando dentro de nosotros esa energía de agradecimiento ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es darnos cuenta de todo lo que hemos hecho por nosotros mismos, por otros, todas las cosas buenas y agradecernos a nosotros mismos. Después de allí, entender de que somos personas ilimitadas. La única limitación es la que tenemos en la mente. Pero si nos quitamos esa creencia limitante, negativa nos daremos cuenta que somos ilimitados. No tenemos límites para poder pensar, manifestar, hacer, decir, aprender, enseñar, convertirnos, obtener todo lo que se nos venga en mente. La manera que podemos llegar a eso, a ese espacio abundante, donde todo se convierte como una energía y nosotros entramos a ese espacio como un magneto. Atrayendo absolutamente todo lo que queramos. Solamente es pensarlo, visualizarlo. Pero siempre estando en un estado mental, en un sentimiento superior. El, el sentimiento superior es la gratificación. Estar siempre agradecidos por todo, cualquier momento. Y la energía más fuerte que el agradecimiento es la energía de amor. Cuando apreciamos cada cosa en el mundo. Las, cuando amamos a la naturaleza, los animales, las plantas, las personas, el aire, el sol, la luna. Cuando nos damos cuenta que todos nosotros y todo eso somos uno solo. Somos parte de todo. Cuando nos amamos a nosotros mismos, amamos a nuestro Creador. De esa manera creamos un espacio interno poderoso, indestructible, invencible, fuerte, energético, vibrante. Cuando estamos en un estado mental de amorosos y cuando estamos agradecidos por todo. Nuestra realidad. Cuando estamos en un estado mental amoroso, agradecidos. Nuestro espacio interno nos dará un sentimiento. El sentimiento nos llevará a tomar mejores decisiones. Nuestra realidad, cuando caminemos durante el día, será muy bella. Porque tenemos ese sentimiento de agradecimiento y amor, que son las energías más fuertes del universo que ha inventado.